Vamos con la siguiente información. <risa> ¡Fuego! Dicen: Atención, funcionario del gobierno de Luis Abinader. Señores, le ha salido el tiro por la culata. Me dicen que todos los funcionarios de Luis, no todos, algunos, y personas que van a ser nuevas caras, van en el a ser funcionarios de Luis. Presidente. Me dicen. Me dicen, me dijeron, dice a Lima, que están asustados, ¿Por qué? que van a empezar el gobierno así es. Que, entonces, cuando tú, tienes un, cuando tú estás dejando un, mucho plato de vidrio, así. Porque el macanazo que dio el presidente electo, nuestro presidente, Luis Abinader, en colocar en contra y contra Un saludo al presidente Luis Abinader, Un saludo esta tarde. ¿Eh? El señor Carlos de Participación Ciudadana. Dicen, Esa gente trabajaron, merecen merecen esos puestos que le están dando. No diga eso, Neto, porque tú lo estás desacreditando. Qué? No estás desacreditando. Él Oye. no trabajó para ese puesto. Pero ha trabajado él para el país. Él es un hombre serio. Para el país. No, no, escúchame. Es un hombre... porque Tú lo dijiste como si fuera sí, eh, de, sí. de campaña. y no trabajó con campaña. Pero él ha no no no, no no trabajado no, el país. Por eso el presidente lo eligió a él... ¿Por qué lo eligieron? Porque él no es partidista. Independiente, un hombre ha trabajado para el país. Pero gente buena Pero que te necesita. estoy diciendo que... Lo explicó, el mismo presidente de y lo explicó. Vamos a elegir a esta persona para que exista transparencia. Claro. El que pensó, creo yo, porque uno se puede equivocar, que vaya a robar para el gobierno de Luis, está equivocado. Está equivocado. Mm. Con ese señor le van a... Eh, hay que caminarle... Eh, por la línea, si usted entendió que en compra y contrataciones usted iba a guisar como guisaba un grupito, y dieron vida con Odebrecht. Uy, uy, uy. Con esa carretera, con los equipos de estos, con los, los insumos médicos. Uh -huh. Cuántas compras, los Suplidores, Suplidores. Los, mm. pri, los primos y los sobrinos, los mm. cuñados. La, lo, la uh -huh. cuñada, eh, eh, perdón, la cuñada no es... La amiga, hermana del, uh. del amigo allá, ¿tú sabes? Píntame. <ríe> Pero, muchas personas dan face, face Aquí hay que poner tambor, de timones. Sonido para cuando votemos en esos temas. Uh -huh. Mañana hay que venir con eso. Eso, okay. yo creo que es una buena elección. La muy buena. Muy buena, buena elección, muy buena el, elección. Buena. el presidente hizo muy buena Igual elección. Igual que todas las que ha designado, que Exacto, ha sido o sea, muy buena. O sea, o sea, pero en este en, en, este, calidad, en específico, ¿eh? yo creo que Carlos, Carlos es una persona que ha, que ha luchado y a, a favor. No, no, porque es que es lo que representa a Carlos, neto. Es que todavía tú tienes, tú tienes que entender lo que representa a Carlos. Sí. Carlos es el presidente de Participación Ciudadana. ¿Eh? Es que ha trabajado mucho por este país. Que le ha dado mucha funda al gobierno pasado. Entonces le va a tocar a él. O sea, cualquier error que él cometa va a estar ahí. Van a estar ahí atentos a él, ¿eh? Eh, sí. No, no, también tienen ¿Tiene atención. Sí, a... claro, atención, Jorge. Atención, Jorge. Y, y voy a impartir unos cursos aquí en San Francisco de Macorís de, de oposición. ¿Cómo no? De oposición. Sí, de, para que aprendan a hacer oposición <risa> a estos cuatro años. Porque hay algunos tirando pata voladora. Sí, <risa> si dos ocho años. ¿Tú entiendes? Porque hay unos cuantos en Facebook que eh, están tirando pata voladora y así no se hace oposición. Yo tenía 16 años. En la oposición y aprendí algo que lo puedo enseñar. Ayer, ayer me, me comentan en el Instagram. Richard me comentó. Por lo que yo le difunda a Gonzalo. Richard es mío. Personal. Mi hermano Richard. Pero Rich. la verdad que decirla, ya no está ayudando. Gracias a Richard, historia en la política. Gracias, Richard. Sí, hey, Oye okay, no, okay, no Luis, atención, atención, Master. En exclusiva, Neto Flow admite. Ya, que gracias a Richard, a Richard. Richard tejado Malo de él que se fue. Eh. ¿Eh? mi hermano y estoy sequilla conmigo pero o sea, un aprecio, mira, mira, mira y se hizo, mira, mira, y mira. lo mío, pegamos mío. en este programa, mío, mío sí. lo pegamos, lo pegamos pegamos, pegamos pegamos en este programa eh. Eh. No, no, es el lío tuyo Luis tiene que ser Entonces, más se consciente a así que atentos los funcionarios es el lío tuyo atentos a los funcionarios porque ese señor tiene eh, un background de hombre serio transparente, el señor Carlos. Ah, no, no, no, no, no, no. Hablo de, hablo de los funcionarios, hablo de funcionarios que me nombraron en compras y contrataciones, no en Luis, por favor. Así que meta, en mano